Presidente, el Gobierno, senador Espinar. Gracias, presidente. Tiene usted el diario de sesiones de esta Cámara a su disposición para saber que los compañeros y compañeras de mi grupo parlamentario han hecho propuestas en materia de violencia de género que han sido desoídas por su Gobierno y por su grupo parlamentario. Pero en todo caso, pero en todo caso. Vamos al, tema que, vamos al tema que nos ocupa. Mire, El pasado 7 de febrero eh, hemos conocido por los medios de comunicación que usted mantuvo una conversación telefónica con el señor Trump. De esa conversación telefónica han trascendido algunas cosas sobre las que yo le quiero preguntar. La primera tiene que ver con el gasto militar. El señor Trump ha anunciado en repetidas ocasiones que va a pedirle a los países de la Unión Europea un incremento del gasto militar de media del 2%. Resulta que, después de esa conversación, algunos medios de comunicación norteamericanos recogieron, recogieron que esta petición había sido objeto de la conversación telefónica que tuvo usted con el señor Trump. Lo que pasa es que usted no se lo explicó a los españoles. Le pido que ahora en sede parlamentaria lo explique, que explique usted si va a aumentar el gasto militar porque se lo ha pedido el señor Trump. La segunda pregunta que le hago, se la voy a hacer cruda y sin, y sin ambajes, si usted me lo permite. Tiene que, ver, tiene que ver con el muro que el señor Trump ha anunciado que va a construir en México. ¿Está usted de acuerdo con ese muro? ¿Habló de ese muro con el señor Trump? ¿Y va a apoyar usted, y va a apoyar usted la construcción de un muro entre los Estados Unidos de América y México? Nos tememos. Señorías, guarden silencio, por favor. No sabe cómo se lo agradezco, presidente. Nos tememos, a la luz de los precedentes y de la política en materia de migraciones que está siguiendo España, que usted no le va a oponer ninguna resistencia a la construcción de un muro entre Estados Unidos y México. Y es verdad que no tiene usted, es verdad que no tiene usted ninguna potestad para legislar o regular lo que hace el presidente de los Estados Unidos de América. Pero también es verdad también es verdad que los ciudadanos en España agradeceríamos una posición de respeto a los derechos humanos y de defensa de los derechos humanos también en materia de migraciones y de derecho de asilo. cuando ustedes, cuando ustedes tengan a bien, acabo mi, mi intervención. Hizo usted, hizo usted otro anuncio en esa conversación telefónica, que también han recogido los medios de comunicación, y es que usted se ofreció como interlocutor de América Latina y de la Unión Europea con el señor Trump y con el Gobierno de los Estados Unidos de América. Y hay otra pregunta que a mí me asalta, señor Rajoy, y es ¿ha hablado usted con alguien en América Latina antes de ofrecerse como interlocutor? Mire usted, hay un obstáculo, hay un obstáculo a, la, a las buenas relaciones entre España y América Latina y a usted no le será ajeno, porque es usted presidente del Gobierno desde hace ya bastante tiempo y conoce usted a los gobernantes de nuestros países hermanos. Y es que precisamente esa relación de hermandad tiene que ser una relación en pie de igualdad y no una relación paternalista, en la que el presidente de España se ofrece como interlocutor de no se sabe muy bien qué sin encomendarse a Dios ni al diablo. Si quiere usted interlocutar por los latinoamericanos, hable primero con ellos. Mientras tanto, algunas recomendaciones algunas recomendaciones en materia, de, en materia de relaciones exteriores con América Latina. Practique la hermandad y no el paternalismo. Practique el respeto, la comprensión mutua y unas relaciones exteriores más equilibradas con los países latinoamericanos. Frente a los muros que quiere construir el señor Trump, construyamos puentes con América Latina con una mirada entre iguales y un compromiso de aprendizaje mutuo. España ha perdido Muchísima presencia en América Latina en los años en que usted ha sido presidente del Gobierno y la ha perdido por una política economicista del Gobierno, porque ustedes han estado más pendientes del negociazo de las grandes empresas españolas en América Latina que en jugar un papel, por ejemplo, en el proceso de paz en curso en Colombia, en el nuevo escenario abierto en Cuba o en la necesidad, en la necesidad urgente, que también hemos discutido en esta Cámara, de un proceso de diálogo en Venezuela. Señor Rajoy, Señor Rajoy, practique una presencia asertiva, ponderada y constructiva en las relaciones con América Latina. Y respecto a las relaciones con la Unión Europea y a la posibilidad de ser interlocutores entre la Unión Europea y América Latina, basemos esa posibilidad de interlocución en el reconocimiento mutuo, en el hecho de que los países hermanos de América Latina y los países de la Unión Europea nos reconocen una posición privilegiada para ser actores en ese proceso de interlocución, pero no porque se lo arrogue usted en una conversación telefónica o en una rueda de prensa, sino porque trabajemos en esas relaciones exteriores. Le tengo que reconocer que, en materia de relaciones con la Unión Europea, es probablemente –mire que me gusta poco cómo gobierna usted–, pero es probablemente la materia en la que menos me gusta cómo ha gobernado, porque usted ha seguido una política exterior con la Unión Europea que yo creo que ha sido perjudicial para nuestro país y que ha consistido en ser dócil con el fuerte e implacable con el débil. Fue usted Implacable. Fue usted implacable con los griegos, a pesar de que el interés de España era que no se les aplicara un memorándum ni las condiciones que se les aplicó, mientras usted ha practicado una alianza con Angela Merkel que no ha beneficiado en nada a nuestro país en el marco de la Unión Europea. Señor Rajoy, las relaciones internacionales, entendidas como las entendemos humildemente desde mi grupo, tienen que constar de algunos elementos. El primero, el respeto por otros países. El segundo, la defensa de los derechos humanos. El tercero, la defensa de la democracia. Y el cuarto, la defensa del bienestar. El señor Trump es una bomba de relojería para todos estos elementos. La sociedad ya va por delante. Ya hay movilizaciones, ya hay... Yo, yo termino ahora, señoría. Ya hay movilizaciones en todo el mundo que resisten al señor Trump y no le resisten porque le tengan manía o porque sea muy conservador, le resisten porque es una bomba de relojería contra los derechos humanos. Recuerde la última vez que su Gobierno que un Gobierno del Partido Popular se dio un abrazo atlantista con un Gobierno muy conservador de Estados señoría. Unidos de América. No le salió bien a usted, no le salió bien al mundo y no le salió bien a España ni a los españoles. Recapacite, señor Rajoy, y aplique alguno de los consejos que le he dado. diría guarden silencio, por favor. Muchas gracias, senador Espinar. Gracias,